Bueno, vamos a empezar con el examen de selectividad de la universidad de matemáticas, en concreto en eh, junio de 2013, en la parte general. El ejercicio de este lo que nos pide es que calculemos B, sabiendo que este límite es finito, y una vez que hayamos calculado B, calculemos el límite. Este ejercicio es muy sencillito. Y ahora y resolveríamos así se maneja o sea el límite ¿eh? cuando hay que irse con cero y ahora la derivada del numerador esto es un menos perdón para <coughs> la derivada I <laughs> 1 partido 0 y un número partido 0, porque entonces el límite es una variable infinito. Entonces. De ahí sacamos que B es igual a menos 1. Pues bien, ahora esto y sustituir eh, la B aquí y vamos a seguir con el F. Pues bueno, como hemos sacado claro que B es igual a menos 1, sustituimos pues aquí tenemos. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo de abajo, igual. Pero cuando hay que asciende, hasta sustituimos Y, y aquí en la manera la derivada del primero por la segundo super igual ya con el parado y llamado igual si llamo con el Y abajo 0 volvemos a un punto en 0 ya que tenemos menos 1 menos 1 y 0 por tanto el dígito que